a ver el paso a paso porque estoy segura que está súper fácil y rápida y si sí la vas a querer hacer así que vamos a hacerla pues ahora sí vamos a ver los ingredientes y para este cake se les voy a enseñar de manera súper sencilla y súper rápida para que no tener nada nada pero recuerden que si quieren ver cómo hacemos el paso a paso de un pastel de chocolate ese pueden ir a ver en uno de los videos pasados que tengo así que a también si quieren ir a checar pero este de verdad de verdad que está bien bien sencillo y nadie va a saber que es de cajita así que vengan a ver cómo se hace Primero es que vamos a poner la cajita, oigan y chequense aquí porque esta cajita voy a sacar la bolsita. Esta cajita, si se fijan, es de Dukan Heinz, pero es como la de Devils Food. Si se fijan aquí viene que quiere decir como sabor del diablo. Hasta la fecha no sé qué se refieren con sabor del diablo, pero la verdad es que sí. Yo creo que es porque está como muy, muy endiabladamente bueno, pero esta cajita se las mega recomiendo. Y aquí en un plato vamos a poner dos cucharadas de agua, chequense. Junto con lo que va a ser una cucharada de café, pero tiene que ser café soluble. Créanme que esto le va a dar un sabor súper rico y más intenso al chocolate. Vamos a poner tres huevos que hay que checarlos uno a uno. microondas para que estén bien derretidas, así que al micro. al micro. Y debe quedar así derretida, vean, ahí está perfecta. Y ahora sí, vamos a agregar nuestro café. O sea, todos los ingredientes van a ser juntos, que es lo que me encanta de este tipo de pasteles. Vamos a poner una taza de leche, pero de esta leche evaporada, la verdad es que sí le cambia también el sabor. Empezamos a batir a velocidad baja hasta de lejos. <risa> y ahora sí que ya está semibatido, vamos a agregar la mantequilla poco a poco. Paramos y raspamos, si fijan eso está súper fácil, ahora sí que ráspenle pero hasta el fondo. Y volvemos a batir por última vez unos 30 segunditos más. Y ahí quedó y si se fijan queda espesito y esto lo hace la mantequilla porque ya una vez que lo empieza a batir como que le empieza a entrar aire y se vuelve más denso. Y la verdad es que se súper cremosito, entonces ya estamos listos y nos lo vamos a llevar a los moldes. Y ahora sí voy a utilizar dos moldes de 18 centímetros entonces vean, voy a dividirlo así como a ojo de buen cubero o si quieren pueden utilizar una báscula y ya que quedó así puede ser 18 20 centímetros obviamente entre sea más grande el diámetro pues queda más dentro tu pastel esa va a ser como opción o a tu preferencia y la manera en que yo extiendo todos los batidos de los moldes es que le doy vuelta y lo hago así para que de esa manera, fíjense ya, no queda nada en el centro. Hago lo mismo. Hago acá. Y ya quedaron. Y ahora sí, ya están listos. Y nos vamos a llevar a hornear a 180 grados. Por alrededor de como unos 35 minutos. Pero chécalo porque si tu horno calienta mucho, entonces quiere decir que los 25 minutos pueden ya estar. Pero hay hornos que calientan un poquito menos. Yo te recomiendo que hornees, pues, si batallas, mejor vete a 160 para que tampoco te vaya a quemar tu pastelito. Y no importa que te tardes hasta tus 35 o 40 minutos, pero de esa manera va a quedarte más perfecto tu pastel. Así que nos vamos a llevar a hornear por 160 grados, como les dije hace rato, mejor para que quede todo más seguro. Y nos vamos a tardar 35 o 40 minutos. Así que vamos para allá. Porfis, porfis, que esponjen, así que vamos a sacarlos ahí. Vamos a ver este jarabe que sirve mucho para que se mezcle el pastel así rico y es un TPT que nada más vamos a poner un tanto de azúcar y un tanto de agua, aunque tú no lo creas, media taza de azúcar refinada, que vamos a poner aquí con media taza de agua, así natural, filtrada, y esto lo vamos a llevar a que llegue el primer punto de hervor y ya está listo. Ya cuando llegue este punto así que empieza la burbujita, ahí ya está, o sea, no vamos a dejar que hierva más, entonces apagamos, ya se disfruta el azúcar y vamos a dejar enfriar. Pues ya está nuestro pastelito, así que vamos a ver qué tal, vean, ya quedó, ya quedó, ya quedó, vean yo como noto, veo las orillas, se fijan vuelve a subir, con mucho cuidado porque está caliente y así, de eso no se asusten porque es lo mismo donde lo giro para que levante, pero ya está perfecto y pueden checarlo también con un panito. que es el betún original de Matilda, que es muy chocolatoso, y para esto vamos a necesitar nuestra crema chantilly, que ya saben que me gusta usar esta top cream, puede ser en versión vainilla o nata, y van a ser 300 mililitros de esta crema, y vamos a utilizar chocolate que van a ser 500 gramos, y si se fijan yo utilizo este chocolate que es para fundir, Pueden utilizar algún sucedáneo o pueden utilizar un chocolate original que también es delicioso, es más caro pero también vale la pena, así que lo que vamos a hacer primero que nada es poner a calentar nuestra crema, ya que llega ese punto de arbol, lo retiramos del fuego, agregamos nuestro chocolate y mezclamos. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Y ahora, sí, ya empezó a poner burbujitas y apagamos el fuego, agregamos nuestro chocolate. Ahora sí un completito. ¡Qué rico! Y vamos a empezar a mezclar. Retiramos el fuego y terminamos de mezclar aquí en la mesa. Y ahora sí, ya fuera del calor, seguimos mezclando y el mismo calorcito de la olla va a deshacer todo el chocolate que quede, solamente que no dejes de mezclar. O lo otro es que dejes tapado para que se logre derretir completamente. Y va a seguirle mezclando que mezcle porque ya saben, aquí hacemos el gimnasio y brazo pastelero. Entonces ahorita toca la hora de mezclar y así hasta que quede bien fluida nuestra ganache. Y ahora sí chequen, miren, ya está nuestra ganache bien brillosa y bien fluida. Y ahora sí la vamos a dejar enfriar un poco. Y mientras está eso, vamos a partir nuestro pastel. Ahí está uh, nuestro primer pastelito. El otro. Ahí Son dos. Con el super esmolante. Y a así que ese esmolante, chicos, lo pueden conseguir en probar a Gastronómica y vamos a dividir nuestros pastelitos primero va a quitar un poquito de la orillita y de esta se comen un pedacito porque mmm, al menos. y dividimos por la mitad y lo dejamos enfriar por unas dos horas antes de empezar a rellenar o si puedes, pues de preferencia un día antes, dejar reposar la noche y divides para que de esa manera tu pastel esté más firme y más concentrado el sabor al chocolate pero yo ahorita como traigo prisa 20 minutos al congelador y empezamos ahora sí a humedecer y rellenar y ya empezó a expresar un poquito más mi ganache, se fijan, bueno, me falta poquito, pero les digo que aquí siempre estamos como que a prisa, entonces tenemos que ponerlo ya. Vamos a poner adicionar una taza de dulce de leche, entonces esto va a ayudar mucho a darle consistencia y además, yo sé que muchos como que dulce de leche, que si más dulce, la verdad es que prueben, o les va a encantar el sabor, pero hace que la consistencia no se haga dura en el refrigerador, porque la ganache siempre pasa que una vez que la refrigera se hace más firme y la verdad es que cuando ya te lo comes no lo vas a degustar igual. Así que créeme, te va a encantar con dulce de leche, o sea, inténtalo y me escribes abajo a ver qué tal te parece, porque estoy segura que te va a encantar. Ahora sí, vamos a mezclar esto. Y una vez que ya está, fíjense, ya está casi espeso, pero me lo voy a llevar a cremar, a batir así muy bien. Así que vamos a llevárnoslo para enfriarlo más rápido y que de esta manera también quede más cremosito para el embetonado. Y empezamos poniendo un poco de ganache para que no se ponga nuestro pastel. Pastelito y un poco de humedad. Del jarabe que habíamos hecho previamente que ya debe estar frío. Nuestro betún delicioso. ¡Ay, qué ¡Oh! Nuestra otra capita de pastel. Y repetimos dos pasos. En cada capa vamos a hacer lo mismo. Darle a decir por qué esa humedad tanto dulce, pero la verdad es que es lo que hace que el pastelito sepa así rico junto con la ganache y todo. Ahora sí, vamos a ponerlo con cuidado. Y lo vamos a llevar a refrigerar por unos 10-15 minutos para que establezca bien tu ganache y después empezamos a decorar. Y llegó el momento en que más me gusta, que es decorar, y ahora sí vamos a poner todo nuestro de todo, todo, todo, todo. Y llegó el momento de partir el pastel que, ¡ay, qué rico! ¡Qué deliciosura es esto! Oigan, no, no, no, no, yo de verdad digo, ¿cómo Bruce se acabó ese pastel? Pero ya que lo veo. A ver. No, vean las capas de chocolate. Oigan, pues llegó el momento de probarlo, pero vean, ¡ay, estas dos capas, venlo! Vean todo, mm, hasta se me estoy la boca Oigan, chicos, pues antes que nada, si quieren, por aquí nos vemos cada semana. Así que un like y suscríbanse para que estén al pendiente de todo lo que subimos. Y de verdad que espero que esta receta les haya gustado mucho. Y si les gusta, por favor, por ahí compartan, que ya saben que nos apoyan mucho aquí. Así que vamos a ver. Ay, y si alguien se anima, los espero en mi Instagram probándolo, haciéndolo o lo que vayan a hacer, porque esto está. No, no, no, no. de verdad, van a probar y luego me escriben. Mm. Mm, mm, mm, mm. Súper rico mm, mm, mm. Nos vemos vemos en el próximo próximo